Ay, pucha y alagan ala ganguapa Cuna lunes 17 de junio que ychasqui Cuna había ya la televisión Nisgamanta Cuna par la arena caso Yasmani Torrico abogado torturador maipitas representante que hay vice ministerio de transparencia que Cochabamba y Ever Beizaga, suben chaga que pae mana conformar gachu eh, consorcio de jueces fiscales Policías necta, Maipitas kunanga, chay nerga que abogado, declaran mana pruebas ni que charaigo pichus, perjudica y munan, no gata ni incharga, ever Pasa a se y denominado abogado torturador Yasmani Torrico Camacherga, que consorción Picarganco, actual fiscal departamental, Cochabamba y Astamanta que la representante vice ministerio de transparencia nisga Beizaga, Camacherga, que el abogado Ruan declaracionista, mana presentaspa para Pero el día de hoy no ha aparecido tampoco la entrega, se descubrió, Obviamente que mi persona en ningún momento aparece en sus fiestas ni tampoco sus soluciones que él haya podido hacer para jueces y fiscales. Sin embargo, para tratar de amedrentarnos, porque nosotros como institución desde el momento que hemos aparecido, se ha logrado, por ejemplo, que las víctimas tomen confianza en lo que es la administración de justicia. de Zazichera, que chay abogado, muna norjoita y tapaita, cheica sumanta, ya que denunciarga, ga pacha, Pisga Runas, denuncia Ranku Paita. Bueno, lo único que buscan es tratar de amedrentarme y separarme del caso. Y además de ello, eh, se citan, por ejemplo, nombres de autoridades judiciales que los han detenido, que lo han detenido, que le han negado su libertad, que han autorizado su traslado. ¿Y qué es lo que está buscando? Está lo que está buscando que estas autoridades se excusen como consecuencia de su denuncia y apartarlos del proceso. Hinamantatas parrana tien que kama manapuni soluciona kunchu, chayaku dotación, jagaizona sur ni amanta Kunanga chunca cisternas, alcaldía alcaldiamanta mana funcionación Kumanchu Kasga, Kunanga mana manayaku chayanchu, cae vecinos, reasta masis, zona sur y municipio cercado Nesta. El año pasado, como ocho meses de los doce meses que tiene el año, los cisternas chinos que se han adquirido en la anterior gestión han estado sin funcionar, y ahí parecía que intencionalmente, porque de ahí han hecho aparecer contratos con cisternas privadas. Eh, hoy, eh, en este año 2019, ya están paradas estas cisternas chinos eh, más de dos meses. No entendemos la razón, cuando se ve inspeccionar dicen que está en perfectas condiciones, pero entonces, ¿por qué no distribuyen? Esas cisternas han sido adquiridos para distribuir agua noche y día, deberían estar llevando agua. Donde no llegan las redes de agua potable. No entendemos por qué se los guardan y prefieren contratar, contratar cisternas privadas. La verdad es que no, no se entiende. Habiendo comprado estas cisternas, habiendo cuatro cisternas de la anterior gestión, no entendemos por qué estos cisternas están guardados sin funcionar. Camaya Ya la Televisión de Samantha, Suti y Alejandro Loza Guzmán. y